Hola chicos ¿qué tal Vamos a buscar una manera de bajar Rápido, sencillo Y obviamente no vamos a suicidarnos Hay maneras de bajar Sin que Perdamos mucha vida, mucha salud Una manera y la más fácil Y la más viable Sin necesidad de bajar por la otra cueva Que es, se baja por muchas cuerdas Vamos a En primer lugar Vamos a dirigirnos por acá ¿no? Una referencia más hasta el hueco nos vamos a la parte derecha vamos a encontrar acá como ven una especie de ven acá ustedes la aldea una aldea donde están los caníbales vamos a dirigirnos un poco más por allá vamos directo, recto todo lo que es recto y vamos a encontrar una tienda de campaña esa es la que ven ustedes aquí Ajá. acá vamos a entrar y vamos a descender por esta soga y va a ver usted Vamos a ver cómo, cómo bajar de una manera más rápida y sencilla. Obviamente vamos a perder salud, pero la idea es que no perdamos muchos implementos, muchas medicinas. Aunque obviamente tenemos píldoras, tenemos, tenemos mezclas o combinaciones que nos van a ayudar a recuperar la salud. Bueno, obviamente ya he hecho esta prueba. ven que he puesto estas cosas de acá, estas lámparas, para... Obviamente lo he probado, he probado muchas maneras de bajar y esta es la mejor manera de bajar, vas a perder muy poca salud y sobre todo va a ser más rápido, vas a poder, vas a poder, como, como vemos acá, vas a poder bajar más rápido y así de esa manera vas a notar que es una manera muy sencilla, bastante sencillo. Cuidado con los bebés, porque hay unos bebés que necesitan mucha salud aquí. Bueno, ya hemos perdido un poco de salud. Armadura. Pero es algo que lo vamos a recuperar, porque cuando lleguemos a la parte de abajo va a haber muchos caníbales. Que nos van a, obviamente, los vamos a usar. Los vamos a usar para, para, para recuperar... Armadura obviamente vamos a bajar por acá pero antes quiero recoger algunas cosas que lo vamos, vamos a necesitar cuando lleguemos a la parte de abajo en primer lugar vamos a necesitar flechas incendiarias que me permitan hacer mucho daño a, la a los mutantes que vamos a encontrar abajo vamos a utilizar todo lo que podamos tengo, tengo 50 flechas creo que con 15 basta y vamos a recuperar esos alcohol vamos a tomarnos una agarramos una, otro alcohol ahora vamos a agarrar eh, estos bengalos que se encuentran aquí Necesito bengalas, obviamente, para poder utilizar esa arma, esa pistola de bengalas que le voy a enseñar ahorita. Esta de acá, ¿lo ven? Esta pistola es, es muy efectiva contra los mutantes. Obviamente, tengo apenas 57. Obviamente, si quiero, necesito pasar. Y acá es donde vamos a llegar a la parte que necesitamos. Bajar por acá. Tranquilito, nada más vamos a bajar por acá. Por el costadito. Luego por aquí. Bajamos así lentamente despacio. He probado muchas otras maneras de bajar. Y definitivamente esta es la mejor. No sufrimos muchos daños. Por acá bajamos. Por acá despacio bajamos. Bajamos por aquí despacio. Siempre. Mirando la parte derecha. Ajá. Ajá. Listo. Cuidado que nos caigamos nomás. Porque acá viene el mutante. Que es la parte más difícil donde vamos a llegar ahora.